Hola, muy buenos a todos, hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y bueno, parece que por fin llegamos al final de la cuarentena, ¿vale? Eh, mañana, pues bueno, se va a poder salir, mañana 2 de mayo, se va a poder ir saliendo poco a poco, ¿vale? Por fases. Eh, yo ahora mismo, bueno, estoy en una población de menos de 5.000 habitantes, lo que significa que bueno, dentro del municipio vamos a poder salir sin restricciones, es decir, en otros sitios, pues bueno, eh, por las mañanas eh, de 8, de 6 a 10, pues solo pueden salir las personas jóvenes, luego están las personas mayores y tal. Pues bueno, pues aquí, que es un municipio de menos de 5.000 habitantes, pues vamos a poder salir sin restricciones. Entonces, bueno, eh, mañana pues nada, me daré una vueltecilla por aquí, intentando evitar las personas, ¿vale? <ríe> Joder, nos hemos vuelto antisociales, ¿no? Pero bueno, y con, con cuidado, claro, con las mascarillas y con todo lo que lo que se tenga que, que llevar Aún así, eh, lo dicho, estoy en un pueblo, eh, creo que en este pueblo en el que estoy no ha habido ningún caso eh, Entonces, bueno, estamos un poquito apartados de la sociedad eh, porque además es un pueblo en el que en verano se llena de gente Que esto parece venidor, ¿vale? Porque tiene su río Y la gente le gusta mucho el río pero al fin y al cabo, eh, si no te puedes permitir ir a la playa eh, Pues te vas, te vas al pueblo, a una casa rural, una semana Y, y tan, tan ricamente, ¿no? Eh, la verdad es que el turismo de, de irte al río es algo bastante bastante típico Y claro... Eh, la gente pues llenaba, llenaba el río pero solo en verano, en el resto de, de años La verdad es que el pueblo está un poquito muerto y está un poco fantasma Y más que nada porque claro, eh, los pueblos antes sí que había vida porque el trabajo era de campo Pero ahora el único sitio donde hay trabajo es en las ciudades Y bueno, las ciudades están cada vez más pobladas, están súper pobladas y eso bueno como ya hemos dicho, hace inflar los precios de, bueno, de las viviendas, también el precio de otros servicios. Yo he estado trabajando ahora mismo, ¿vale? Yo he estado trabajando eh, en tel teleremoto, teleremotamente, ¿vale? Como veis aquí tengo mis ordenadores. Eh, me traje aquí el portátil del trabajo y he estado trabajando desde aquí. Y he estado trabajando desde mi móvil, ¿vale? Con un cable conectado, ¿vale? al ordenador y la verdad es que eso eh, la verdad es que la informática lleva muy poco tiempo aquí en el mundo y en españa ya te digo que, que aún menos y que se pueda trabajar desde cualquier sitio en plan de que yo me pueda venir aquí ponga mi móvil y ni siquiera tenga que tener una conexión ¿Vale? Que el móvil ya me dé la conexión suficientemente estable como para poder trabajar, tener teleconferencias con mis compañeros, creo que es bastante... un avance bastante grande y creo que no, tenemos, no debemos perder de vista. Yo creo que con el confinamiento, pues esto, esto ha saltado más a la vista. Que las personas eh, deberíamos empezar a trabajar de otra manera, eh, creo que el trabajo esté localizado en un solo punto, como son las ciudades, pues es una gran desventaja. Por eso, porque eh, la capacidad de acoger a todas estas personas eh, se está concentrando en un solo punto y eso hace que, que bueno, pues, pues como he dicho, eh, sea una explotación o sea los servicios, pues sean complicados dar para todas las personas. Eh, y entonces, si el resto de de gente se distribuyera alrededor de España pues esta riqueza no se concentraría en estos núcleos de, de población y bueno una de las maneras que hay pues es el trabajo eh, telemático eh, como puede ser pues la informática pero estoy seguro que si le damos vuelta a la cabeza y empezamos a ser un poquito más inteligentes podremos sacar otro tipo de trabajos que se podrán realizar desde cualquier punto de España ¿vale? Eh, sin tener que irte a un núcleo de población como viene siendo Madrid, como viene siendo Barcelona Que yo creo que no interesa para nada, ¿vale? No interesa para nada porque eh, lo único que hace eso es empobrecer a la gente y tener precariedad Y vivir con mucho estrés eh, Luego también algo que está interesante es que, bueno, el trabajo telemático Yo ahora mismo estoy en una empresa española pero si el día de, de mañana pues eh, quisiera trabajar con una empresa eh, de otro país, pues podría, podría trabajar, podría ofrecer perfectamente mis servicios. Entonces, bueno, eh, creo que, que es un beneficio bastante, bastante grande y al fin y al cabo ahora mismo estamos todos conectados. ¿Por qué no aprovechar eso para que la ubicación pues no sea un problema para conseguir tú, eh, trabajo, no sé por qué ahora tienes que abandonar el sitio donde has nacido eh, para buscar mejores mejores condiciones o por qué tienes que abandonar tu país si en realidad puedes ofrecer los mismos servicios desde, desde tu país de, de origen y eso es en realidad una fuga de cerebros que en realidad también es una fuga de dinero porque ese, ese dinero pues los, se está se está pagando y se está eh, y se está cobrando en, en un país que es extranjero, cuando eh, tú has apostado por esa persona, ¿no? Has formado a esa persona, ha nacido ahí, ha estudiado, eh, probablemente ha trabajado unos años y de repente esa persona, cuando ya es suficientemente madura, desaparece porque no le estás ofreciendo unas buenas condiciones. Entonces, vamos a intentar eh, favorecer de alguna manera... Que la gente se quede aquí, que la gente esté a gusto aquí Y vamos a evitar que, la, que las personas eh, se vayan España es un país de puta madre, hay que decirlo así eh, tenemos, tenemos montañas preciosas, tenemos eh, ríos enormes Tenemos playas, es que tenemos de todos los climas que te puedas imaginar Y tenemos una extensión que es que... Tiene una riqueza que muchos países ya quisieran. Entonces, ¿por qué vamos a estar sufriendo? ¿Por qué vamos a estar pasándolo mal? Simplemente porque no hay una gestión buena. Pues vamos a intentar ponernos todos de acuerdo, hacer una gestión que, con conciencia y con cabeza para de esa manera eh, mejorar nuestro estilo de vida y ser un ejemplo para el resto. Yo creo que podemos ser perfectamente un ejemplo para el resto del planeta, pero al revés, hacemos al revés. Eh, siempre que salimos en noticias de otros países, lo que estamos haciendo es ser los payasos de, del mundo. Eh, que si corrupción, que si los primeros en coger, o en, los primeros en más muerte por millón. Pues, a ver, yo quiero que... Yo estoy orgulloso de, de mi país y estoy contento ahora mismo cómo, cómo se están desarrollando las cosas y cómo me estoy desarrollando como persona. Y, y, y, y quiero que esto pues, se extienda al resto de, de personas de, de España. Entonces, ¿por qué no impulsamos esto? Es decir, yo creo que se están impulsando eh, iniciativas que no aportan nada, que se puede sacar iniciativas bastante interesantes en este, en este tema, respecto a este tema. Así que bueno, espero poder hablar un poquito más en el futuro de esto, incluso bueno, ya hablé antes de, de este confinamiento, hablé de un proyecto personal para formar a las personas en teletrabajo, eh, buscarle empresas que puedan estar interesadas y tal, pero ahora es complicado, es complicado llevarlo hacia adelante, pero sí que me gustaría retomarlo. Pues nada, eh, dejo aquí el vídeo, espero que, que vosotros estéis bien, que mañana, pues bueno, aunque tengáis que madrugar un poquito, que salgáis a correr o hacer un poquito de ejercicio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.